Jehová es mi luz de ti, si tu voz me quema adentro, cómo no hablar de ti, cómo escapar de ti, si tu voz me quema adentro, si tu voz me quema adentro, su palabra oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor. Y hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Y hay promesas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se terminará. Y Espíritu Santo, bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. y yeah, no. ¿Tú quieres ver? Alabanza, eleven al cielo, y nuestras oraciones, y nuestro clamor. A ti cantaré.